bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal el Poker. en esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo ejercicio con cada uno de ustedes si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. bueno sin más comentarios empecemos tenemos esta figura que vamos a estar resolviendo paso a paso con ustedes en primer lugar lo que tenemos que hacer la configuración base a la figura ok Primer lugar, nos vamos acá donde dice top, hacemos clic ahí y nos vamos en RAID, listo. Luego lo que tenemos que irnos eh, parte inferior, no, parte inferior. Ya, y nos hacemos clic ahí en la configuración y vamos 3 modific. Listo. Ahí nos va a cambiar el modo de presentación. Y estando ahí, vamos a empezar a dibujar la, la, el frontal, ¿no? la cara, una cara. ok Tenemos una de 50 una altura de 50 y otro de 25 una altura de 25 ok bueno, en primer lugar tenemos que dar línea el comando línea, lo que tenemos parte superior, línea hacemos clic en cualquier punto y nos dice una distancia de 50 ok, listo escap ya tenemos la distancia de 1,50 tenemos la distancia de 50 y hacemos una altura con una línea de 50 ¿Okay? Hacemos una altura de 50. Listo, de 50. Luego tenemos otra altura que es de 25. La mano izquierda. Tenemos 25. Vamos a hacer una línea de este punto. Una altura de 25. Ok. Luego tenemos que desactivar el orto, parte inferior, orto. Hacemos clic ahí. Y hacemos una línea. para generar el ángulo de ángulo. De 60. Como esa parte es el ángulo es de 60. Entonces restamos a 90. Nos quedaría 30. ¿Okay? hacemos una distancia cualquiera porque no nos da una distancia cualquiera hacemos una distancia cualquiera ¿ya? hacemos una distancia por ejemplo de 60 ¿ya? hacemos tecleamos el comand, el, la tecla TAM ¿ya? y ahí una vez que hemos tecleado nos pide el ángulo que vamos a insertar en este caso es el ángulo de 30 ¿okay? luego damos un ENTER ya luego enter y luego hacemos una línea de este punto con activamos orto hasta donde que cruce ok lo restos vamos a recortarle con el comando trim parte superior izquierdo donde se trim ante clic derecho seleccionamos seleccionamos listo seleccionamos todas líneas y lo damos unir si están en castellano o joint de unir listo ya está en polilínea de línea a polilínea Luego lo que tenemos que hacer tenemos una altura de 12 y otra altura de 2 aquí, parte inferior. Superior, ¿no? En ese caso vamos a tomar una línea, tomamos este punto, hacemos 12, digitamos 12, ya, El, le traemos a la mano izquierda hasta donde que interceda, listo. Luego ponemos de este punto, ya, de este punto, ahí nos quedamos y vamos a bajar lo que es 12, una línea de 12 de este punto que nos pide. 12 y listo que vamos a unirlo hasta donde que nos interese o si no lo pasamos simplemente eh, hacemos el comando trim el comando trim seleccionamos ante clic derecho y le recortamos luego hacemos una línea de este punto a este punto listo ok luego vamos a, a juntarlo todas las líneas convertirle en polilínea f de joints listo Falta de esta parte, de este punto a este punto. Ya, unimos, joints, listo. Lo resto, lo que hemos hecho en las líneas referenciales, lo borramos, listo. Luego, una vez que hemos estado, nos vamos acá donde este top, o izquierdo, no, range, hacemos clic y nos vamos isometric de este. Hacemos clic ahí y ya nos ha cambiar la posición, ¿no? Vemos acá. Simplemente lo, lo acercamos con el. Con el mouse, con el circulito, lo acercamos, vemos, la acercamos con eso. Una vez que hemos estado ahí, lo que vamos a hacer, tenemos una distancia de 35, ¿no? Desde una distancia de 35. Para generar esa distancia, lo que tenemos que hacer, parte superior, izquierdo, lo que dice extruye, el comando extruye, vamos a tomarlo, ¿ok? Hacemos clic ahí y hacemos, seleccionamos la línea, la polilínea, una vez seleccionada, damos un enter. Oh, perdón, perdón, Entonces, regresamos, extruye seleccionamos la línea enter y nos dice cuánto de distancia queremos en este caso queremos 35 ok 35 nos pide la figura listo luego para hacer recorte este recorte de 12 no esta, esta figurita para cortarlo simplemente vamos a ir comando press pull ok parte superior izquierdo Estoy indicando prep seleccionamos el comando hacemos clic en el espacio y nos dice de cuánto queremos. cortar En este caso es de 20. Damos un Enter. listo Lo que esta línea que no nos sirve. Vamos a seleccionar y suprimirlo. ¿no? Listo. Ahora lo que nos damos parte superior. 3, 2D. Eh, deslizamos y nos vamos conceptual. Y listo tí, señores. Ahí tenemos la figura. La figura entre D. Listo. Pues si queremos cambiar de color. Simplemente seleccionamos. Ante clic derecho. Nos damos propiedades. Y nos vamos aquí. Colores. Podemos poner rojito. Y listo. Ya está. Ya. Ya podemos cambiar. En el otro video. Lo que vamos a hacer es los color rojito o naranja. Lo que se ve en las caras. Vamos a insertar figuras. Por ejemplo, que sea de color, que sea ladrillo. O que sea una, unos animales. No sé. Algunas figuras por cara. Insertar. Imágenes al bloque. Imagen desde tu escritor. Desde tu, desde tu descarga, lo que has descargado. Ok. Pero también tenemos materiales. Por defecto que nos viene. Simplemente vamos a seleccionarlo. Nos vamos acá a Visual y nos ubica Material Broids. Y aquí tenemos unos series de materiales que podemos utilizarle. Simplemente vamos a seleccionar, por ejemplo, de este. O, o hacemos clic y arrastramos y lo ponemos encima. Pero para ello lo que tenemos para que se ve, muestre, tenemos convertirle en vista real. Vista real. Listo. Bueno, no se ve porque está de color. Eh, seleccionamos. De color. Otro color. Por ejemplo, vamos a arrastrar, por ejemplo, por acá. De este color. A ver. Listo. Ahí vemos. Que nos cambia de color. ¿Verdad? Y así podemos buscar series muchos por ejemplo puede ser uno por ejemplo por aquí eh, que sea un, un material de aluminio no ahí está no se ve mucho podemos cambiar de color ¿no? de aluminio ahí está ¿Ve? vemos ahí está la diferencia ¿ves? de aluminio ok pero para cambiar de colores o que sea el, real no de vidrio vamos a ver un próximo video ok por eso no olviden suscribirse y activar la campanita para que estén más atentos a nuestros videos que estoy subiendo cada semana ok y también recordarles que no olviden visitar a mi blog que los voy a dejar en la caja de comentarios es un buen blog que estamos subiendo eh, ejercicios resueltos y este ejercicio justamente que vamos terminado de realizar lo que pueden ir a mi blog y descargarlo en el formato de wg ok listo sin más comentarios nos despedimos hasta otro video. chao chao